Eh, bueno oh, Vamos a compartirles Acá el desktop Para hablar de algunas cosas eh, A ver, tengo por aquí Classroom, tengo por aquí un par de cosas Para, Le, para No hacer. sé quién es, alguien como que está esperando Que lo acepten, creo yo No sé eh, no, no creo. Eh, a ver, chicos, ¿cómo están? este Como les digo, tengo unas cosas aquí abiertas. Uh, pero esto es más que todo para lo que viene. Eh, quería preguntarles cómo... Vamos a quitar esto de acá, que no me hace falta. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Y quién tuvo problemas? Yo aún tengo problemas porque es, yo creo un repositorio fuera de ejercicio 1. Uh -huh. Creo que también fuera de tópicos de computación. No, en tópicos de computación no creo. Pero dentro de, de ejercicio 1, cuando lo creo, no me, o sea, yo me voy ahí donde dice Add File. Y no me aparece carpeta cuando creo la carpeta. Y cuando lo doy fork, me dice que ya está creado, pero tampoco veo la carpeta. Pues no, no entendí mucho. A ver, la, la, la cuestión era muy sencilla. Y por eso es que estaba preocupado. Bueno, de hecho, si, si lo sigo estando. Eh, porque una de las cosas que ustedes podían hacer es... Bueno, y aquí veo 22 forks. Eh, de una de las maneras era que, por ejemplo, me voy al mío propio, ¿no? Nótese que en el mío yo todavía no he hecho, no, no me he traído aquello, pero originalmente la idea es que ustedes hicieran fork. Al momento de hacer el fork, ustedes después pueden hacer una carpeta nueva. Y aquí está sumar archivo, crear nuevo archivo. ¿Okay? El nombre de la carpeta, que en este caso sería el, el nickname de ustedes. Un slash y el nombre del archivo. Entonces sería así. Folder y el nombre. Yo ya lo había puesto intro para darle un nombre. Pero puede ser cualquier cosa. Una vez hecho eso. Le pongo lo que era. Y comentaba. Y ya eso era, ya eso era todo lo que había que hacer. Respecto, desde el punto de vista mío. Hay, una, hay un folder. Y hay un archivo dentro Después, oh. y después era hacer un push request. Esa es una de las maneras, digamos, la más larga. Que, porque la otra, igual aquí se va a quejar porque me dice, hay cambios que yo no tengo. no Pero bueno, yo puedo sencillamente crear un pull request acá. ¿A dónde? De la mía. A la base como le llaman ellos al origen también le suele decir eh, y lo creo ya entonces del otro lado en este caso yo lo que voy a ver es que arturo hace unos segundos creó un pull request Esa, era como la, esa es la manera difícil de hacerlo. La manera fácil de hacerlo era, como ustedes, todos ustedes son miembros de la organización, eh, ustedes pudieron haber venido directamente acá, al repositorio de tópicos de computación, y hacer lo mismo. y Ya. Pero es que a mí me salía a mí, por ejemplo, porque no, que no tenía permisos de escritura, me salía es, a mí. Ah, entonces, exacto. Puede ser que. Igual a mí. Exacto. Entonces puede ser que no le salía y por tanto debían haber hecho de la otra manera. Uh -huh. eh, y en eh, caso, y, y Lee, otra otra cosa, Fíjese que por ejemplo ahí eh, usted creó el folder, digamos, uh -huh. pero no aparece el folder que usted creó. ¿Hay algún problema, por ejemplo? No, ahí aquí está. está. Aquí está folder lo, mire que yo, yo lo creé varias veces ya lo he eliminado tres veces más bien porque no no lo miraba no sé por qué o quizá Pero yo no que no, claro que tú no lo puedes ver porque hasta que yo no acepte el pull request no lo puedes ver ah con razón ah, de hecho eso lo iba a preguntar doctor porque hice como Art, muchacho, tres Arturo. intentos mm. perdón Arturo Arturo ah, que si ah, okay, sabes, no bien. sé quién es que estás hablando este sí entonces eh, yo vi que algunas veces, disculpen que no. no como estoy compartiendo la pantalla entera, a veces me pierdo sus nombres cuando están hablando. Oye, pero Carlos. sí vi a alguien, por ejemplo, que creó tres distintos. Eh, <risa> pero los dos primeros estaban mal. Entonces, eh, en mi manera de pensar, yo dije: bueno, desde que se equivocó, después se dio cuenta, lo volvió a hacer. No, así no es. Y a la tercera sí lo hizo bien. La tercera es la mentira. Pero entonces. Ahora que, no sé si será la misma persona, porque insisto, no me acuerdo de los nombres. Pero puede ser que algunas personas lo hayan intentado varias veces, porque como dicen ustedes, no lo habían visto acá. sino este no había aparecido acá. Sí, Ahora, perfecto. como les digo, porque eh, ustedes creaban un pull request, vamos a agarrar otro acá, por ejemplo, algunas personas lo hicieron bien, y yo le dije, bueno, muchachos, cambien el nombre al del, al del username. Que era más como otro ejercicio ya. Y, por ejemplo, Francisco lo cambió a Francisco a Gómez porque él es, ese es su username. Entonces yo le digo Merge y le digo que sí. Cuando me vengo ahora a esta parte. Y aquí está. Entonces hace dos horas hubo este cambio. Nótese que me aparece acá un comentario no totalmente conectado. Pero una cosa importante es que uno a veces mira y dice, pero si yo lo acabo de hacer. Y no es cuando yo acepte el cambio, es cuando el que los hizo, o el que los sugiere, el que, el que hace el pull, lo ha hecho. ¿Sí? Entonces, nótese que yo, aunque acabo de aceptar lo que Francisco ha cambiado, dice que fue hace dos horas, porque fue hace dos horas que él hizo el pull request, o que él hizo el cambio, mejor dicho. Eso es muy importante también, porque entonces es, es, es el tiempo en el que se hizo como tal el cambio en el repositorio, no el tiempo en el que pasaron estas cosas. Entonces, Arturo, señor, una, una consulta. Eh, bueno, yo, yo había hecho un pull request hace como tres días, uh -huh. pero después encontré que había algo que no, que no, no me parecía. Entonces le di eh, cerrar, le di close al pull. En ese caso, usted ya no lo mira, o sea, ya no le llega a la... Eh, lo, no, o sea, lo veo, pero no le presto atención. Ah, okay. Bueno, sí, porque, porque están aquí. Viste que hay siete abiertos y 27 cerrados. Entonces... Sí. Como te digo, no, no es tanto por, por, por, por otra cosa, sino por falta de tiempo. Yo, digo, yo me concentro okay. en aquellos abiertos. Lo cerrado sí. significa o que lo cerré yo porque lo hice yo, o algo pasó y, y digamos, es, es parte de esta dinámica, de no preocuparme, sino de confiar en el sistema. Entonces, si tú lo cerraste por tu propia cuenta, eh, está bien, digamos así. Okay. Hay, hay así. maneras de, re, de deshacerlo, pero yo, yo te, te confieso que no sé cómo se hace. Sí, también cree uno también cree uno y lo borré también. Sí, que también se puede es decir, buscar en Google. Todas estas cosas no son de sabérselas de memoria, pero, pero si tú lo cierras, digamos, eh, en general, no, no digo yo, Arturo, sino que en general la gente que, que controla este tipo de cosas, pues no le va a prestar atención eh, a, a, a, un, a algo que se cerró, al menos que, bueno, que sí Vallevea llevé a llevar, EPA y este cambio, ¿por qué fue? Pero usualmente no, porque es, es la manera de de agilizar el proceso. Sí, la idea es que la máquina se, se convierta en nuestro aliado y no está revisando todo una y otra vez. Entonces aquí hay varias cosas. Por ejemplo, eh, Laura también creo que lo, lo hizo, lo intentó varias veces, me pareció. Y a, a una de ellas está bien. Pero entonces tenía un nombre largo presentación, Laura. Le digo, Laura, pone el en en nickname tuyo. Y insisto, no es que estaba mal, era más como para decir, bueno, ya que lo has hecho, haz esta otra cosa a ver cómo va que no era nada complicado. Eh, la idea también es que, obviamente, si yo veo el nombre, o ustedes mismos, ustedes... Ah, perdón, eh, Se pueden identificar ustedes mismos aquí. ¿sí? Entonces yo fui más temprano en la atlilla y les hice algunos comentarios en el Classroom. Eh, eh, genéricos, ¿no? como que los nombres de los folders no correspondían. Eh, esto lo acabo de hacer yo creo si sí, hace seis minutos este fue el que creé automáticamente de, esto, de hecho de este yo lo que puedo hacer es también cerrarlo sin dice, no no es válido y lo cierro sin sin, sin aceptarlo y no sucede nada eh, Pero esa era, esa era básicamente la idea. Ya. No, porque el, el, más que el ejercicio, la idea es que todos tengamos aquí un... Aquí... No sé qué hizo Felipe, pero yo lo eh, voy a hacer. Estaba mi mi carpeta ahí. Es como me decía que ocupaba enviar un mensaje, no sé si era necesario, para ver qué cambios yo estaba haciendo. Entonces, por eso le puse creación de folder. ¿Pero ya no lo tienes hecho? Pues, yo creo que lo vi. Yo ah, no lo vi, pero a mí no me parece. Ah, no, no. Vamos a ver, lo ponemos acá, lo confirmamos. Eh, porque la idea es que después nosotros carguemos cosas aquí en estos, en estos folders. No es la mecánica es que, bueno, una vez cada uno de nosotros pues, tiene un folder distinto, ya sabemos cómo nos llamamos, y cada uno va colocando cosas en el folder eh, de cada uno, Click. Ah. mire, a esto, esto es a lo que me refería. Por ejemplo, ahorita se apareció ahí claro. Felipe Vanegas, mi, mi usuario de eh, mi folder, pero yo lo creé como cuatro veces de la misma forma, <ríe> y no aparecía. No eh, pero yo lo, lo seguí intentando y lo seguí intentando como cuatro veces, al igual es que, que, que al... otros. Insisto, a veces no me acuerdo de los nombres, pero primero yo no recuerdo haber visto un folder tuyo, pero tu nombre me suena conocido. Quizás lo que creaste fue un archivo. Y si fue un archivo, yo lo eliminé y, les dije, y lo dije en el chat. Porque hubo personas que colocaron fue un archivo acá. De hecho, esto lo voy a también a borrar. Esto, Disculpe. Esto lo voy a borrar. Nótese una cosa muy bonita. Folder. Que lo, lo creé aquí ahorita al frente de ustedes y dentro de un archivo intro. Entonces yo, nada, voy a eliminar ese archivo. El comentario ya está bien. Y lo elimino. Nótese que ahora el folder también desapareció. Lo dijimos la vez pasada, los folders vacíos, los directorios vacíos, las carpetas vacías, no existen en GitHub, en, JIT, perdón, en general. Entonces una carpeta vacía no, no, no, no, no, no tiene sentido, digámoslo así. Entonces yo al eliminar el último archivo, o el único en este caso, que haya en, el, en la carpeta, también se lleva consigo la carpeta porque no existe la posibilidad de guardar una carpeta vacía. Arturo, no. o sea que la, Arturo, sabe que la carpeta está eliminada. Usted la puede volver a crear incluso con el mismo nombre. Entonces? Sí, señor. Ah, qué interesante. Sí, señor. Sí, señor. Entonces carpetas vacías no existen. Uh, hay gente que pone archivos ocultos dentro de las carpetas, entonces él, nosotros no lo vemos con los ojos y no es una redundancia, o sea, no se ven, son invisibles, pero uno los puede saber que están ahí. Eh, pero Jitsi los ve y, y conserva la carpeta. Entonces uno la abre y dice: Pero Arturo, tú me mentiste porque aquí hay una carpeta que está vacía, pero en realidad lo que tiene es un archivo, un archivo oculto. Eh, entonces sigamos aceptando pull request aquí, vamos viendo. Porque después hay un par de cosas. Entonces, ah, creo que a Germán. No sé si lo hizo. Cambiar el nombre de la carpeta. Ajá, bueno, no. Este era, este era cambiar el nombre de la carpeta. Entonces, ¿lo aceptamos también. Eh, perfecto. Eh, que, su, que su nickname, llamémoslo así. Eh, ¿Qué más? Había otro que eh, sí, aceptamos aquí. Cuando me llega alguien, no se preocupen que me, me postea que, que lo tengo que aceptar en la... Aquí, eh, commit. Mm. Mm. Lo voy a aceptar, pero me, me, me está preocupando este. Le damos un ojo también. Entonces, en principio, Julio M07 está acá. Y dentro su intro, perfecto. Nada, todo bien. Quedan tres. Rápido acá, crear el nickname. Eh, lo voy a aceptar. <coughs> Y este era, creo que se cperdomo. Y agregando mi presentación, eh, yo esto como que lo he visto antes. Tiene dos commits, por alguna razón. Eh, en vez de uno solo. Ah, perdón. Vamos a aceptarlo y a ver cómo queda. Pero... Me intriga los dos commits. Creo que fue ¿Quién? Este creo. Es el mío, Ricardo. Eh, Ricardo Salgado. R, Salgado. R Salgado, está abajo al final. De... Ah, chévere. Perfecto. Y me queda uno solo. Y no Vamos a aceptarlo sin mucho más este por ahí creo que había alguien también había escrito un archivo con espacios y le sugerí que lo cambiara también el nombre del archivo el nombre del entonces bueno por los momentos como ven va creciendo la cosa y la idea es que cada uno de nosotros tenga un folder y después nos seguimos trabajando en ese hay gente aquí eh, me di cuenta cuando cliqué acá sin querer que hay repositorios nuevos eh, si estos eran con la intención de llenar aquel, pues no están bien, pero si son con otra intención, los dejo ahí. En el caso para agregar así archivos... Tienes un poco de feedback allí, te, te oye un poco difícil. Eh, doctor, eh, ahí sobre el repositorio ese es que ayer me puse a practicar vida en la computadora o sea que si yo tengo un proyecto en mi computadora hacer el push aquí y no me fijé en eso, ¿verdad? que cuando cogí el repositorio no. ¿Estamos hablando sí, de este? Sí, no. okay. Ah, ya No, pues bueno, si, si es para otra cosa pues, lo dejamos ahí, no hay ningún problema pero por ejemplo, a ver, está este otro eh, este, creo que ya lo pasaron por allá, ¿no? Sí, ya ya se pasó por allá Creo que vi este... Sí, este está aquí ya. Eh, entonces, bueno, como les digo, la idea era crearnos un folder para continuar con él, que ustedes eh, lo tengan actualizado. Entonces, ahí me regreso en este caso a mi fork, que sería algo que ustedes harían de manera análoga. Eh, aquí, como ves también, Felipe... Felipe, sí, tú hiciste un fork del mío en vez del, del, del otro. Yo lo que sugeriría es que tú a este eh, lo eliminas de tu, de tu espacio y haces un fork de, de tópicos. No sé si te das cuenta aquí como Déjenme aumentar esto un poquito, disculpe. Esta rama sale de la, de la cabeza mía, digamos así, en vez de salir de tópicos, como todos los demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú quieres hacer un pull, un pull request, o sea, empujar tus cambios, se van, a, se van a llegar al mío. O mejor dicho, va a llegar a mí el, el pedido y como no soy yo, pues no... Eh, no nunca va a llegar acá. Porque en este caso no hay manera que tú hagas un pull request hasta acá. El hecho de que... Has hecho for desde el mío. Eh, entonces como te digo. Te sugiero que, que elimines este. Y, y hagas un for de este. Sería interesante que hagas for primero. Y después lo elimines. A ver. Porque ten, tendrías el mismo nombre. Del, del repositorio. Probablemente no te deje. Pero no, no lo sé. Ciencia cierta. Pero por ejemplo. Ahora la idea es que ustedes mantengan el suyo. Actualizado. ¿Qué quiero decir? Si yo me voy a física como se dan cuenta, desde la, clase, desde la conversación pasada, yo no he hecho nada acá, aparte de crear este, este folder que, que bueno, tendré que eliminar. Pero una de las cosas que puedo hacer, y esto lo integró GitHub hace poco, es esta pequeña ventana que está acá, que me permite saber a mí cómo la, el estatus del mío con respecto a aquel desde el que hice fork. ¿Ok? Entonces, este, como dice, esta branch tiene un commit ahead, que es el folder. O sea, tengo, usted tiene algo cambiado en el futuro respecto a la, a la que está allá, es cierto, pero tiene 53 commits behind tópicos de computación. Entonces, yo lo que voy a hacer es traerme todo eso, y ese está ese fetch que está acá, los 53 cambios que están allá. Le traigo todo aquello. Y ahora yo tengo, como se pueden dar cuenta, en mi copia, en mi fork, todos estos folders de ustedes. La idea es que ustedes hagan los, lo, lo mismo. Pero en este caso, yo lo que voy a hacer es mantener actualizada, o mejor dicho, tocar solo la, la, lo interno a mi carpeta. Pero si yo quiero, ahora vamos a hacer ese último cambio acá. Una de las cosas que primero yo quiero eh, quitar es este folder, porque ese folder está en el mío pero no está en tópicos. Y no necesito que esté. Era, era una prueba. Entonces, yo voy a hacer, como hice hace un minuto, elimino el archivo, insisto. Eh, perdón. El archivo. Aquí está. Que tiene solamente una palabra. Lo tiro en la papelera. Y con ello va a desaparecer también el folder. Nótese un par de cosas aquí muy, muy interesantes, porque esto también suele ser, ¿no? digamos, contraintuitivo, pero, pero no se le espera a uno. ¿Cuánto decía aquí que mi, que, mi, eh, que mi repositorio estaba adelante con respecto a tópicos? ¿Se acuerdan? No eran cincuenta y algo, 53. No, de, de, atrasado 53, pero adelantado. Uno. Uno. Ahora hay tres. ¿Qué, ¿Y qué fue lo que hice? Antes de, de, del 3, digámoslo así. Eliminé no el carpeta redundante? Eliminé un archivo, ¿sí? Y con él se fue la carpeta. Entonces, sí. Aquí hay una cosa súper importante en Git eh, y, y me, me gusta el ejemplo, es que cualquier acción que uno haga genera un commit, ¿sí? genera un cambio, genera un, un versionamiento, es decir, como un registro en la base de datos. ¿Sí? Una, una, una, una captura de pantalla ahí. Esa captura de pantalla, es esta, este usuario eliminó ese archivo, pero eso cuenta como un cambio también. Entonces... Todos los cambios cuentan, todos los cambios se versionan, ¿sí? Porque obviamente una de las cosas que sería súper importante, imagínense que ustedes están en un trabajo, eh, o sea, que es parte de su trabajo, y de repente hay un archivo no que sobre o que cambió, sino que falta, que desapareció. Es súper, incluso mucho más importante que los dos casos anteriores, al menos en mi punto de vista, que haya un reporte de ese cambio. No sé si me entiende. Que quede, que quede... Re eh, grabado, la palabra que estoy buscando hace rato que quede grabado en el sistema que hubo también un cambio de ese tipo, es decir, la eliminación de un archivo completo porque en el repositorio no lo voy a ver pero entonces si yo me voy a mi historia eh, a ver a... ¿dónde está? delete, sí va a aparecer el archivo que yo eliminé y además yo puedo ver la diferencia acá un archivo con la palabra hola. Que menos, ¿sí? Pasó de haber hola a no haber nada. De allí, ese siempre de izquierda. La izquierda es lo que había, y a la derecha lo que, lo que hay. En ese caso, hay nada. O sea, hubo una eliminación completa. Y esto puede ser de suprema importancia también para ustedes. Cuando uno esté trabajando en algo y por alguna razón se haya perdido un archivo, se haya borrado un archivo, es súper importante saber que hubo el cambio. Entonces, una de las cosas interesantes es que si yo me paro mañana, y veo que no había uno, sino tres, puedo eh, es mucho más fácil saber cuándo y quién borró eso. ¿sí? Y, y volver a una versión anterior, por ejemplo, si algo está fallando, si hay algún, si hay algún problema, eh, precisamente porque algo desapareció. ¿okay? Entonces, en este caso, ese cambio, como les digo, es, es igualmente guardado en la base de datos. Y se traduce como que yo he cambiado algo eh, eh, digamos, con respecto al repositorio original que se llama, eh, en, en la carpeta Tópicos de Computación, estoy adelante en el tiempo. Estoy adelante en el tiempo no solo porque se creó un folder con un archivo por dentro, sino que además eliminó ese folder con ese archivo que tenía por dentro. Pero todas esas cosas están en el futuro. ¿sí? O sea, de, eh, lo que quiero, que, porque al menos a mí me pasaba, lo que quiero es que, se, que se quiten de la cabeza, si la tienen así, al menos insisto, era, era mi caso, que delete que eliminar significaba como deshacer Y son dos cosas distintas No estoy deshaciendo algo Estoy haciendo otro cambio En este caso el cambio es res, Es quitar lo que puse Pero es un cambio siempre hacia adelante en el tiempo no, estoy, no me estoy moviendo atrás en el tiempo No es que desaparezco Esa acción de creación de archivo Con la acción De eliminar ese archivo Si no vuelvo atrás en el tiempo Simplemente Siempre me muevo hacia adelante en el tiempo en este tipo de cosas. Entonces estoy, como les acabo de decir, tres commits adelante. Sí, incluida esa eliminación. No me preocupa mucho porque, insisto, eh, no hay eh, nada que yo, eh, que yo vaya a insertar en el, en el repositorio de origen. Porque sé que no hay archivos, pero en el, en el, desde el punto de vista de la grabación, del registro de cambios, sí estoy adelante. Vi que mientras yo decía algo, creo que llegaron un par de pools más. sí eh, Por lo menos aquí vamos a intentar No sé si alguien tiene una pregunta mientras tanto. Creo que esto está bien. Eh, yo tenía una... Eh, para subirlos, por ejemplo, cada quien ahí va creando su carpeta, va de por cada usuario. Uh -huh. eh, me imagino que esa carpeta va a funcionar para que se nos vaya dando, que cada uno vaya subiendo la, los archivos o los códigos. O sea, claro, ustedes se pueden imaginar esta carpeta como el espacio uh -huh. donde vamos a ir colocando más cosas. Sí, sí. Eh, sí ahora mi duda es, eh, al momento de yo subir un archivo eh, en esa carpeta, solo entro a la... A la carpeta de mi port y hago todo el paso, va. Y ahí claro. usted, a usted le va a, a caer ¿va? El, el, el push y ahí usted va a aceptarlo. Y va a aparecer en la, en la misma carpeta para claro. no crear otra carpeta. Exacto, exacto. No van a crear otra. Y no también también que el ejercicio a mí me gusta porque en este caso ustedes tienen la posibilidad de cambiar los archivos de los otros también. ¿Ok? ¿Qué? De allí, de allí parte, del, de, de, de en este caso, presten un poco más atención, porque si ustedes cambian el, algo, pueden también cambiar el archivo de alguien más. Pero en ese caso, usted tiene que darle a aceptar más. Si usted yo, igual, no... yo igual le tengo que dar a aceptar, exacto. Pero entonces, eh, como les digo, si, ustedes, si estoy aquí como dar física, tengo que tener cuidado de no, estar, de no tocar otros archivos porque prácticamente no son míos. Entonces es como simular esa idea de que estamos trabajando en conjunto, de que hay cosas que cada uno está trabajando, módulos distintos o librerías distintas, eh, etc. En este caso son sencillamente folders que cada uno tenemos nuestra regioncita aquí y, y en principio no debería mal haber cambios fuera del, de tu carpeta. Pero es precisamente ese el ejercicio que quiero que haga. Nótese que uno de estos, mientras hablabas, creo que era Prueba Hernán, Hernán, Hernán, disculpa, eh, dice, esta branch tiene conflictos que deben ser resueltos. Entonces, al parecer hay un cambio, eh, hay un cambio que está colisionando con el con el, con el estado actual del repositorio en tópicos que, nos, que colisiona. No hay una manera de hacerlo automáticamente. Entonces podemos, por ejemplo, aquí ver qué archivos cambias. En el caso de esta prueba. Nótese, a ver... Ah, creo que este... Si esto lo recuerdo bien. Yo eliminé unas líneas porque alguien escribió su presentación dentro de, del readme en vez de crear la carpeta completa. Entonces, en este caso, vamos a. Me, me, parece, que, me parece que es lo mismo. O sea, hay un, unas cuantas líneas más en un archivo que ya no existe en estas condiciones. Este texto me, me resulta conocido eh, y yo lo saqué de la, de la, del README. Entonces voy a regresarme acá. Entonces dice conflicting files, el README. Entonces Hernán acá está editando el archivo README. No está creando un folder nuevo. Yo, por ejemplo, puedo darle aquí decir resolver conflicto y puedo tratar de editarlo. Puedo tratar, no, puedo editarlo, como se dan cuenta yo. Hay, hay un espacio para escribir. Pero en este caso no lo voy a hacer porque la edición no debió haber sido en README. Sino tiene que ser un folder distinto y un archivo. Entonces yo en este caso lo cierro sin aceptar. Claro, sería genial dar una respuesta también, ¿no? Para no ser tan... En un, en un trabajo normal, Ese, eh, Archivo editado no es el correcto. Y ya. Y sabemos por qué está así. Una cosa interesante de esto también. Nótese que aquí está la oportunidad de reabrir este pull request. Y está esta conversación. Insisto, en este ejemplo que estamos haciendo es bastante straight, es, eh, directo. ¿Okay? Estamos hablando de que. Eh, eh, eh, Hernán no, no editó el, el archivo que era, entonces yo digo, bueno, no es el que es, pues inténtalo de nuevo, Vamos, más o menos esa es la idea. Pero imagínense que ustedes están trabajando en algo más complejo y que en este caso la discusión es dada un, un, un, una manera en que tú hiciste. Dice, bueno, yo mira, resolví este problema y estoy haciendo el commit y, y, y la persona te dice que no porque quizás no entendió o lo cerró sin verlo. Entonces tú igual puedes venir acá. Porque supongo que Hernán y, que, y, y que, todos ustedes, de hecho, quien ha hecho un pull request, reciben un mensaje de vuelta. Ya sea que fue aceptado, ya sea que fue rechazado, ya sea el comentario. Entonces uno puede regresar y comentar acá. dice mira, no, de hecho el pull request está bien, Arturo, no, no viste con atención. Y yo, ah, mira, si sí tienes razón. Y puedo reabrir el ticket y puedo aceptarlo. Entonces todas estas interacciones existen acá. Lo que quiero es también darles a entender, sobre todo aquellos que nunca lo han visto, que es una, una manera de interactuar. No es que se cerró el pull request y, y no hay manera de, de, de argumentarlo o de, o de discutir lo que sucede. Recuerden que al final del día, quien acepta o no el pull request también es otro humano y bien puede equivocarse. Este, entonces, en este caso, como te digo, cam, eh, el archivo a cambiar pues, no, no era eso. Si nos regresamos a los pull requests... Eh, ¿Por qué quién me quieren mostrar archivo? No, sí si me quiero ir. Está bien. Uh -huh. Hay alguien aquí, J Rivera. En este caso, tiene su archivo hola. Eh, y está dentro del folder, dentro de un folder. Entonces yo me regreso acá. Tampoco hay conflictos y sencillamente le digo que sí. Me reviso el último, al menos hasta ahora. Y más o menos lo mismo. Vengo acá rápido. Reviso. Eh, ¿Dónde está? File change. Disculpen. Está dentro de un folder. Está el archivo intro y algo. Y entonces regresa acá a la conversación. No hay problema. O sea, no, no hace conflicto con nada. Y yo confirmo. Entonces, como les ven, se dan cuenta, es bastante, bastante útil. Me, me, me ahorra mucho tiempo de. Que a todos nosotros, de estar viendo si algo colisiona o no, si algo, si el sistema te lo va a decir. Ya bueno, ya serás tú quien va y revisa, o conversan entre ustedes, de ahí el, el, todo el asunto del, del, del, de la, la oportunidad de tener este chat. Vamos a cerrar estos, hablando de chat, estos chats. Y, y de poder tener eh, eh, algo que está mantenido a pesar de que no estemos juntos, a pesar de que no estemos ni siquiera Evidentemente en el, en el mismo usuario, etcétera. ¿no? Y ya. Entonces, en este caso, yo no tengo más pull request por ahora y estoy contento. Eh, vamos a hacer un último ejercicio. O oh, bueno, yo aquí rápidamente con mi usuario, insisto. Yo me voy a ir a, a mi fork, que era lo que quería hacer y no. Acá. Nótese que ahora yo estoy detrás. Sí, o atrás en el tiempo con respecto al repositorio, porque sí, hemos aceptado una serie de pull requests que obviamente son commits y están estos seis. Entonces yo tengo estos seis detrás mío. Yo puedo hacer un fetch, debo de hecho, ¿no? Y voy a... Ah, sé esta otra cosa. ¿Cuántos habían hace cinco minutos? que Yo estaba por delante del repositorio. Ah, bien, tres. Sí, estaba tres. Ahora hay cuatro. ¿Cuál es el cuarto? Que yo ni siquiera estaba ahí, por cierto. Hasta ahorita, hasta este momento. Pero sí hubo un cuarto. No sé si lo ven. O sea, sí, fue el commit que le acaba de dar al el hecho de que, que me traje cosas. Ahorita. el hecho de que me traje cosas, sí. Esos esos pull requests que estaban en tópicos que vamos a aceptar. Entonces ahora yo los traje a mi repositorio. Eso evidentemente es otro cambio, ¿sí? Entonces finalmente yo lo que quiero es eh, qué era lo que yo quería hacer acá. Buscar mi folder dentro del fork en mi repositorio y, y quizás agregar eh, otro, otro archivo. Vamos a agregar otro archivo. Eh, Ahora, ¿qué ponemos? Bueno, segundo. Estos es tres, ¿no? 3 de julio. Igual esto, bueno, no importa mucho porque obviamente todo esto queda registrado también. Pero estoy creando segundo y hago commit acá. Perfecto. Entonces yo me regreso acá y, como les digo, imagínense que estamos haciendo un trabajo nuevo, algo más, dentro de mi carpeta en el repositorio compartido con todos, todos que estamos en clases. Voy a colocar ese cambio allá. Entonces, vengo a Contributes, abro otro Pull Request. Dice que, insisto, si hay algún conflicto o algo que les faltó hacer, aquí va a aparecer. O sea, no les va a permitir crearlo siquiera. Y eso es muy, muy bueno. Permite a uno regresar. Entonces, en este caso no hay, no hay conflictos, no hay problemas. Tampoco estoy behind, tampoco estoy atrás con respecto al, al folder al que quiero al repositorio, en el que quiero hacer el pull request y so, Y pongo nuevo archivo en carpeta personal. Y lo creo. Entonces, ahora estoy en tópicos y aquí hay un nuevo pull request que está hecho por Arturo hace unos segundos. Y por eso, ¿por qué quería hacerlo? Porque no te sé aquí, aún cuando yo, lo único que he hecho en términos prácticos, es. voy Arturo está sumando un otro archivo a su carpeta. ¿Sí? Pero en términos de todo el versionamiento de JIT, aparece que yo creé el intro. ¿Se acuerdan? Ese es el, ese es el archivo que creé dentro del folder Folder, dentro de la carpeta Folder, que me Folder. Después, cuando hice el merge, es decir, cuando me traje cosas del otro. Después cuando eliminé intro, aquel que estaba dentro de la carpeta folder, cuando otra vez hice fetch de todos estos cambios y finalmente la creación del segundo. Para nosotros los humanos, la única cosa que al final cambió es que hay un archivo nuevo creado por Arturo dentro de la carpeta de Arturo. Pero para la máquina existen todos estos cambios. Entonces, eh, nada, quería, quería que lo, que lo, que lo, que lo vieran, digámoslo así. Porque no es tan similar a aquello de guardar archivos como en el modo que nosotros hemos hecho constantemente en la computadora. Entonces, bueno, ahora sí estoy de nuevo sin pull request. Y el último cambio hecho por esta cuenta hace 70 seg eh, 15 segundos. No sé si se, uh, si se entendió. Entonces, la idea es que nosotros, como les digo, ustedes no van a poder meter cosas, al menos que ustedes tengan el, el, el repositorio en una, en, una, en una forma correcta, sin conflictos, sin estar retrasados, digamos, con respecto a los cambios que están acá. Entonces, por eso le, le, le, les, les invito a que sigamos trabajando así, porque no hay manera de dañarlo, o al menos... Hay que, hacer, hay que hacer muchas cosas muy mal al mismo tiempo para poder dañar algo. Y, y no suele ser el caso. No sé si hay alguna pregunta en, en esto. ¿Alguna otra? No. Hice todo el procedimiento, pero y me sale verified, pero no sale en la lista de los folders. No sé qué hice mal. ¿Quién eres? En, en, bueno, aquí dice que es Melissa, pero vamos a verte aquí en los forks. ¿okay? M3, estoy abajo ahí si sí me vi en esa lista. M3, LI25. Ok, entonces vamos a, a espiar tu repositorio. Entonces en este caso. Eh, tú ya hiciste algún fetch parcial, porque hay cosas aquí que, que son de otros. O cuando hiciste el foro lo hiciste ya cuando existían estas cosas. Dices que tiene una disbrancha comita head. Entonces, ¿Quién eres tú aquí en tu propia carpeta? Es este. Hace 17 minutos. Y dentro de esa, hay un archivo que se llama press. Y dentro de esa, esta línea. ¿Ok? Entonces, la cosa que tienes que hacer ahora, o mejor dicho, ya has hecho el cambio correcto aquí en tu repositorio, pero nunca has hecho un full request. O sea, nunca has intentado enviarlo a tópicos. O sea, si lo haces acá, eso no se va a sincronizar automáticamente. Y eso parece que hay que agradecerle a Dios y a todos los santos si creen en eso. Y si no, también. Porque es... Sería fatal que ustedes como contribuidores cambien algo y automáticamente se sincronice en el, en el repositorio eh, cabecera, digamos, origen. Porque romperían todos de, a la primera. Entonces todas estas acciones son explícitas. Entonces, en este caso, lo que te falta hacer es venir acá, donde estoy yo parado, aquí te va a aparecer quizás, eh, quizás no, seguramente, un botón extra, que sería el de fetch, el de traer los cambios, porque ahora tú estás un poquito atrás. Recuerda que Ar física acaba de meter un nuevo archivo y eso no lo tienes aquí. E insisto, antes de que ustedes puedan hacer, enviar algo a tópicos, su repositorio tiene que sincronizarse con tópicos, es decir, tiene que ponerse al mismo nivel. Si ustedes están detrás, se tienen que traer todo aquello y después sí sumarlos ustedes. ¿Sí lo tienes ahí al frente? Sí, sí, eh, le di fetch and merge. Perfecto, ahora le das a contributes y creas un pull request. De hecho, yo, de hecho, yo lo puedo hacer aquí, pero no lo ves. Open pull request. Crear pull request incluso. Aun cuando no soy yo, eres tú. Aun cuando no es mi repositorio. En este caso. Yo puedo crearlo, o mejor yo, sí, yo puedo crearlo, pero va a parecer que soy yo el que lo estoy pidiendo, ¿no? Soy yo el que está pidiendo que el, el código de Melisa sea puesto dentro del código principal. Pero si usted ya lo hizo, yo lo. No, hice, yo no lo hice. No. Ah, no, no lo hizo, okay. no. Pero les mostré que ese, ese tipo de interacciones también se pueden, pero en este caso va a aparecer que fui yo el que pidió ese cambio. Entonces, ¿sí? ¿ya lo has hecho? Listo. Perfecto. Acá. Entonces, yo ahora me vengo acá y va a aparecer un 1 acá, que debe ser tú. Y ahora sí, lo podemos revisar, no hay ningún problema y tendremos un folder nuevo ahora con tu usuario es dentro, del, dentro de este repositorio. Y aquí está. Insisto, nótese que el tiempo es el tiempo del último cambio dentro de los archivos de, en el repositorio. No del tiempo en el que se hizo el pull request, ni del tiempo en el que se aceptó el pull request. Y lo bonito es que cada vez que ustedes suman cambios, aquí se van sumando los participantes. Entonces los contribuidores de hecho cambió si lo... Si lo Prestar una atención de 15 a 16 cuando yo cambié esto. Una, una consulta es que yo tengo una, una duda. Cuando nosotros creamos los archivos, en la, ahí en la, las carpetas que se tienen, en los folders, eh, no es lo mismo que. O sea, ¿cuál es la diferencia entre crear esa, esas carpetas y el fork? Que ahí estoy un poquito confundido. Crear esa carpeta y el fork. Insisto, esto, y aquí la manera gráfica es muy bonita. Sí, es sencillamente una copia todos tenemos una copia de ese cabecera ah. ok Comprendo. entonces lo que estoy haciendo es eh, insisto es un mal ejemplo porque no quiero que se les quede eso pero para tratar imagínense que todos nosotros tenemos un archivo una una carpeta compartida en google drive sí yo creo alguno algunos de ustedes crea una carpeta compartida y nos meten los 22 gmails allí entonces va a aparecer las mismas cabecitas parecido acá como los que tienen compartido y tienen permiso de editar, ¿sí? Por ejemplo, esa carpeta compartida. Entonces, lo que está sucediendo es, en términos prácticos, es que cada uno de estas 22 personas tiene una copia de esa carpeta en la computadora, ¿sí? Entonces, es estas copias. Esta sería el equivalente a cada una de nuestras copias en nuestras computadoras de esa carpeta que nos compartieron en Google Drive o en Dropbox, por ejemplo, que sea OneDrive. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago un cambio en mi copia, es decir, desde yo me meto a mi Arturos si y yo hago una copia aquí, eh, perdón, y yo hago un cambio aquí, en ese ejemplo del Google Drive lo que va a pasar es que se va a transmitir ese cambio al servidor de Google, voy a dar un ejemplo, que sería este señor que está aquí. Y después a todos aquellos de nosotros quienes tengamos internet, ¿no? Y se sincroniza automáticamente. Aquí es más o menos parecido, solo que la sincronización no es automática. ¿sí? Si yo cambio algo en mi copia de, ese repos de esa carpeta compartida, hasta que yo no diga explícitamente, hey, toma este cambio a la carpeta, digamos, madre, origen, no va a suceder. No hay una, un escaneo automático a ver quién cambió algo aquí y actualizar acá. Si no, lo tengo que hacer sí. yo y cada uno de ustedes explícito, explícito. Es una pregunta. Por ejemplo, si, bueno, digamos ahí Gustavo no quisiera cambiar un archivo en mi carpeta, pero yo no quiero que toquen o cambien nada, ¿cómo podría proteger eso? No puedes. Acuerdo. En este ejemplo no puedes. Ah, okay. En este ejemplo nosotros Digamos, lo que, lo que o, o mejor dicho, lo que puede pasar es, volvamos al ejemplo de, de la copia. Si yo tengo mi copia, y yo estoy aquí, Art Física, y yo he decidido aquí agarrar el, la carpeta de julio, y me voy dentro de julio, y dentro el archivo de julio, y dentro del archivo de julio puedo editar, decir algo más. Entonces... Todo esto lo puedo hacer yo, acá. Hacer commit acá. Y he hecho un cambio en la carpeta, en este, en este archivo. Si yo me vengo a mi copia, insisto, a mi copia de ese archivo, o de ese repositorio, nótese que... Eh, eh, ¿Dónde está? Acá usted, aquí está. Este cambio hace unos segundos. ¿En dónde? En esta carpeta. Ya hace 18 segundos. Entonces, yo puedo primero ver si hay algún cambio. Sí, claro que sí hay un cambio que yo no tengo. ¿Cuál? Aquí melissa hace eso, eso unos cinco minutos. Entonces, yo recojo ese cambio. Aquí está. Pero igual tengo dos. ¿Cuál es? El cambio que le hice al archivo de Julio y el, y el hecho de que me traje el, el merge ese que había antes. Entonces, yo lo que... En este caso, yo igualmente puedo decir aquí, contribuir Open pull request y decir, no, yo... Pero nótese que yo lo estoy haciendo explícitamente en todos estos casos. Es decir, si yo quiero cambiar el archivo de alguien, o fue que tuve los ojos muy malos, y además leí mal, porque no estoy en el archivo que es, no estoy en la carpeta que es, y estoy leyendo el nombre de otra persona. O sea, es, es, es, A menos que esté sonámbulo esa noche y todavía tenga chance de usar la computadora, nótese que todas estas cosas son a propósito, para que llegue a ese punto. ¿Sí? ¿Cuál fue el cambio? De Julio Martínez yo puse esta línea extra. Lo puedo crear un pull request y decir, cambio al archivo de otra persona. Y creo el pull request. En este caso, aquí va a aparecer ah, de hecho alguien hizo algo mientras yo estaba hablando. Pineda aquí. Yo cambié este otro archivo. Vamos a Aquí, nótese una vez más, que pareciera que esta persona ha hecho un montón de cambios, pero de hecho, la mayoría de esos son sencillamente todos esos merge hasta que por fin él el, o ella decidió eh, hacer el merge el pull request, perdón. Lo confirmo. Me queda solo el mío, y entonces, en este punto, una vez más, tenemos un humano que debería revisar si mi cambio. Entonces, yo como Arturo he cambiado un archivo que no es mío, sino que es el de julio. Y aquí lo puedo aceptar y cambiará, o sencillamente no lo acepto, porque digo, eh, no es tu folder. Cuidado. Y lo cierro. Entonces, en mi caso, este archivo no se cambió, pero bien, bien se pudo aceptar, pero como, se, como tratando de responder a tu pregunta, todas estas cosas requieren de, de, de acciones explícitas para llegar a ese punto. Okay. Gracias. Entonces, en este caso yo pude aceptarlo, ¿no? Y bueno, o sea, gran cosa. Lo que puede hacer el, Julio es borrar, es decirnos este cambio no iba aquí, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde empiezan todas estas interacciones, toda esta dinámica que yo quiero que, que vayamos teniendo, digámoslo así. Entonces, en mi caso yo tengo un problema ahora, tengo un cambio, era eh, no, un problema. Pero tengo que regresar a mi. Perdón. A mi fork. Y deshacer eso. Por ejemplo. Decir, ah, no, sí, tiene razón. Nótese que desde mi punto de vista. Eh, creo que me llega un email, sí. Llega un email a mí mismo. Diciendo que el cambio fue. Vamos, vamos. No sé, Ustedes están viendo, ¿qué están viendo ahora? Disculpe. Estamos viendo Slack. Slack, ok. Este es el, el email que me llegó. Entonces, yo hice estos dos dentro del carpeta Julio, el archivo intro. Fue cerrado, sin ser admitido, y un comentario. No es tu folder. Y puedo ir a ver qué fue lo que pasó. Entonces, como les digo, la idea es que ustedes vayan manteniendo. Yo lo que voy a hacer por mi parte es deshacer ese cambio. Volvemos aquí. Y ir a esto. Esto lo puedo... Eh, sí. Y como les dije, en mi caso, no es que estoy deshaciendo cosas, sino que estoy cambiando cosas. Incluso cuando las estoy eliminando, es un cambio en el futuro con respecto al repositorio. Por eso es que aquí pasa de ser 0 a 2, 2 a 3, etc. Y todos estos números van, se van sumando. Pero bueno, en este caso ya no va a haber eh, problemas de que yo estoy cambiando un archivo que no es. Espero que les haya ayudado. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Hola, tengo una pregunta, Arturo. Uh -huh. eh, esos cambios que, que ha hecho, ¿cómo los vemos? Por ejemplo, el, el, el segundo archivo que usted agregó a la... Sí. A, ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde, dónde lo podemos revisar? Donde lo ves Aquí, por ejemplo O sea, digamos eh, Voy a tratar de responder A su pregunta con lo que entendí Todos los repositorios tienen una historia Sí ¿Okay? Entonces yo lo que puedo hacer es irme acá eh, digamos, Debe haber más una manera de llegar a él Pero a mí siempre me recuerda este relojito Que está aquí Parece un reloj, al menos para mí eh, Y aquí yo puedo ver Todas las cosas que pasaron Entonces, uh -huh. no te sé, que hice este merge que fue el de... Creo que fue el de Melissa, me parece. Ah, oh, no, el de Pineda, perdón, aquí está escrito enfrente mío. ¿eh? Pero antes estaba esto, hecho por Pineda. Ah, estaba esto, hecho por Pineda. Yo, el MERS, de, de en este caso sí fue, creo que fue Melissa, con los cambios... Mientras tanto, y se va viendo todo lo que ha pasado acá. Aquí J. J. Rivera es otro cambio. Etcétera, etcétera. Nótese que aquí, insisto, son todos los cambios en este repositorio. Y vamos a ver cómo se ve en el mío, por ejemplo. ¿eh? Si yo voy a, a mi uh, work, Arturo Ejercicio, o art Física, mejor dicho, y le doy, ¿dónde está mi relojito? Aquí está. También aparecen esos. Sí, porque son cambios que yo me he traído. ¿sí? son cosas de alguien más que vinieron y me las traje sobre todo a punta de, de estos fetch, de estos pull hacia hacia mí, hacia mi repositorio. Y aquí está toda esa historia que yo les decía. Entonces incluso está en la historia de cuando se eliminan cosas. Y si yo me voy a y si yo clico en el título de la de la de lo que sucedió puedo ver las diferencias. Entonces, por ejemplo, aquí dice This file was deleted. Bastante claro. Pero incluso puedo ver qué fue, eh, ¿cuál era? Perdón, el contenido de ese archivo que ya no existe. En este caso, el contenido era sencillamente una línea. Pero insisto, es bastante poderoso porque yo puedo venir y ver qué fue lo que se quitó. Y puede ser que lo, lo necesite restituir. Entonces, me vengo al momento en el que se cambió y copio estas líneas. Okay. O me regreso hasta esta versión. O sea, digamos, hay múltiples formas, ¿no? Pero una de las más sencillas puede ser que yo sencillamente copie lo que se eliminó lo vuelvo a poner ¿no? como un nuevo commit Entonces, todo insisto, todo queda, todo queda en la historia. Y, y muy importante, queda quién también. ¿Quién y cuándo? Eso es también muy valioso. Porque volviendo al tema de, de, de, de este tipo de cosas, en colaboración es importante que quede registrado que nosotros hemos trabajado. ¿sí? ¿Quién ha estado, sido parte del, del, del, del, del desarrollo del software? O del, del documento, insisto, lo que sea. En este caso es bastante abstracto lo que estamos haciendo. Una otra pregunta, chicos. Y si no, yo sí tengo una. ¿Cómo le fue con la instalación de la máquina virtual? Por aquí vi uh, un par de problemas. Este... Sí. Eh, bueno, yo soy el que escribió ese mensaje. Eh, Ajá. Eh, ahí está una captura de pantalla del error que me tiró. Lo intenté como unas uh, cuatro veces con diferentes versiones de VirtualBox. El problema seguía. Eh, bueno, al final terminé instalando Ubuntu, pero solo Ubuntu. En una partición del disco duro pienso usar esta, pero no sé si funciona La verdad es que sí me gustaría mezclar Atlas completamente. Bueno, este, este problema No Digamos, escuchando lo que me estás diciendo Y el hecho de que el mensaje No nos sirve de mucho, lamentablemente Una de las Ajá. cosas Que yo sugiero, no sé si será la solución Pero una de las cosas Yo sugiero y puede ser y, Que termine siendo eso Es que tu máquina, tu computadora Tu computador no tiene la virtualización activada. ¿Sí? Um, bueno, no sé, porque la verdad es que ya VirtualBox, virtual eh, sí ya lo he utilizado antes, un tiempo que estoy usando creo que Pop Linux en, ¿Con otra máquina virtual? virtual? Sí. Con otra máquina virtual. Ok. Si ese es el caso, la otra cosa que puede ser es que falló al importar el servicio virtualizado es que se descargó incompleto. A veces pasa que viene, viene corrupto porque se, le faltó un pedacito. Puede ser que no sea el caso, pero como te digo, como, como el mensaje no nos dice mucho, eh, estoy yéndome por las soluciones más... Las más obvias. No, más obvias, las más comunes. Porque esta, esta máquina virtual, como les mostré, la han instalado 1500 veces al menos. Entonces, muchas veces es que la, la virtualización no está activa, y otras veces es que el archivo se corrompe mientras va descargándose, porque bueno en algún momento se cortó la comunicación. y, y, y, le, y Pero los mensajes, te lo suele decir, Un, en el caso de la, la falta de virtualización, es decir, la falta de, habili de, de la habilitación de la virtualización, el mensaje es algo así, eh, no es tan crítico, eh, hay algo más explícito de respecto a eso, aunque no te lo dices específicamente, pero va por ese camino. En el caso del archivo corrupto, sí imprime algo así como que el archivo, la, eso sí. se llama sum check. El sum check doesn't match o something like Que significa que el archivo que se supone que tenía que llegar con aquel que llegó, no suman lo mismo. Sí. El número de bits eh, bytes, perdón. Sí, en cuanto al tamaño, porque eh, de hecho no lo descargué en mi computadora porque como eran casi 3 gigas y algo, lo está bien el trabajo, pero luego que lo, cuando me lo traje en mi disfruto, sí comparé y justamente eso, para ver si, si lo había descargado bien. Y parece que en cuanto a, al tamaño en, en, en bytes, eh, anda bien. que creo que esa, esa opción no sé si la puedo descartar de antemano. Y la, eh, otra, sí. la otra opción, la de la virtualización, ¿cómo podría arreglar? Porque nunca me había presentado. Bueno, yo ya lo he si ya has usado una máquina virtual antes y te funcionó, diría que está habilitado. Pero, uh -huh. y, y lo que pasa es que la, la virtualización es, es, es dependiente del hardware. Y por eso es que nosotros en la documentación no ponemos mucho, porque es imposible que, que le sirva a todo. Lo que tienes que hacer es, lo que yo les digo a todo mi estudiante, es buscar en Google cuál es tu modelo. Entonces, si es HP, Pavilion, no sé qué cosa, habilitar virtualización. Y lo más seguro es que te va a aparecer Métete en el BIOS, vete para acá Y a virtualización aparece Disable y tienes que meterle enable Salvar, oh, okay. reiniciar Y volver a intentarlo okay. Oh, okay. Pero, pero depende De la, de la computadora Entonces, eh, como te digo, el Windows Viene en muchos Tipos de hardware Y, uh -huh. y lo que hay que hacer es Buscar esas palabras exactamente Virtualization, enable y mi modelo de máquina oh, De nuevo, okay. no sé uh -huh. qué cosa otra pregunta, no, no se encuentra por casualidad, digamos, el ISO de Formeges.oba, ¿no? Pues ya la máquina propiamente, propiamente hecha, ¿cierto? Porque se puede directamente con VirtualBox, pero no hay sí. un ISO para crearla en VirtualBox. Ya, Carlos, instalar, disculpa, ¿no? disculpa, disculpa, que me perdí lo primero que dijiste y después, ¿me puedes empezar otra vez? El... Ah, sí, que si para instalar este, el Atlas no hay en, en, en ISO para poder hacer la instalación um, en una partición del disco en lugar de usar una máquina virtual. Eh, no, no, es una, eh, es una ova, o sea, no, no tengo el ISO, así como tú dices, no lo, no lo tengo, porque la idea es que yo quiero que ustedes no, digamos, no, no es que no puedan, son totalmente libres de hacerlo, pero esta máquina virtual está hecha incluso para chicos de secundaria, de hecho la última vez que yo viajé fuera del país, la máquina la instalaron muchachos de 14 años en, en, en República Dominicana, entonces yo quiero abarcar todo este poco de gente, gente que, que sepa muy poco, que sepa mucho, y los que saben mucho a veces me preguntan, mira, si lo puedo hacer yo mismo, y digo, ningún problema, pero el producto está tratado, como yo lo diseñé, es para que ustedes no tengan que hacerse doble particiones y no sé qué, o mira Arturo, yo me quiero instalar, ¿qué tiene la máquina virtual? Bueno, la máquina virtual tiene Jupyter, tiene root, tiene los, los kernels, tiene Python alguno, tiene TensorFlow hasta cierto punto, eh, tiene un par de cosas más allí entonces habrá gente que se lo puede hacer pero lo que yo no puedo hacer es ayudarte si tú lo hiciste en tu propia máquina tu, ah, con tu propia eh, instalación ah, okay. ¿Sí? entonces respondiendo a tu pregunta sí. no tengo la ISO se puede poner en otra y creo que alguien más también me lo preguntó en, en, el, en el Classroom por eso lo respondo de nuevo por mí no hay ningún problema que se hagan con todas esas, pero obviamente si algo le falla, yo no estoy allí y no sé quién es su máquina ni cómo es, y pues es imposible darles eh, soporte. Eh, okay. Con la máquina no, virtual, todo. como te acabas de dar cuenta, no es infalible, pero es el mejor compromiso que he conseguido para, para, para todos estos casos que te estoy eh, explicando. Sí. No, está bien, seguiré buscando información, tal vez todo errores en el caso. Una de las cosas... También, y quiero que se lleven con el asunto de la máquina virtual, no es el hecho de la máquina virtual en sí misma, sino la filosofía de la máquina virtual. Entonces, venía yo al caso de que, una vez más, ustedes están diseñando algún experimento, o tienen que diseñar algún tipo de... de, de no voy a hacer todo esto, ya va, eh, mientras voy hablando. De distribuir alguna cosa. En mi caso, esta máquina virtual. Entonces digo, bueno, insisto, sé que no les va a servir al 100% de las veces, pero en gran, en gran proporción me sirve, es mi modo de hacer, de hacer este ambiente reproducible, que es más o menos lo que yo quiero que ustedes se lleven también con este curso, no tanto el, que si las herramientas X o Y, porque de hecho ustedes seguro conocen muchas mejores que yo, sino la filosofía, si yo tengo una máquina, un ambiente que puedo replicar o que necesito que otros repliquen. Una de las opciones sería crear una máquina virtual y distribuir esa máquina virtual. Evitar, en mi caso, por ejemplo, ustedes que están viendo esta clase, evitar que el, eh, los estudiantes tengan que hacer dobles particiones o instalar un montón de cosas en su máquina que termine por serles eh, eh, un problema. ¿Sí? Porque que si tienen que instalar Python, ah, pero yo ya tengo un Python, pero el Python viene con Anaconda y el de Jupyter, no es la idea. La idea es que yo necesito darles un producto, y así ustedes también quizás se encuentran en la posición en dar un producto reproducible. Puede ser una máquina virtual, puede ser un Docker container, que también seguro lo han escuchado por ahí. Una manera de reproducir el ambiente, y no pedirle a esta gente una serie de instrucciones para que ellos se lo hagan ellos mismos. Entonces, una vez más, no solamente la máquina visual en sí misma, sino que, que se lleven también esa, esa, ese ejemplo porque quizás les puede ser útil en, en, en, en algo que ustedes estén haciendo. Dicen, ah, mira, porque yo no me creo una máquina virtual y lo que hago es que se las doy a estas personas y no me preocupo mucho. O oh, si les tengo que dar soporte, les doy soporte sobre la máquina virtual. sí Que es lo que suelo hacer a veces. Los chicos no les, no les sirve algo. Y yo desde acá, pues, como ya sé dónde están dentro de la máquina virtual, mira, no, lo que pasa es que haz eh, Zoom Update, te falta algo. Pero yo ya... Es como si yo estuviese sentado al lado de ellos, básicamente, porque estamos viendo la misma máquina, o sea, el mismo sistema por dentro. Eh, entonces, otra cosa que... Entonces, disculpa, Carlos, para terminar contigo, inténtalo de nuevo y si no, seguimos viéndolo, ¿no? porque a mí, de todas maneras, me interesa mucho saber, obviamente, de los casos en que no funciona, ¿no? Para okay. seguir... No eh, eh, te quiero dejar morir, digámoslo así con ellos. Al que sí, no voy a tener que dejar morir por ahora es el que me escribió, no sé dónde está, eh, que tiene una máquina M1 de, de, de Apple. Que no sé si está por aquí, está tan hundido ya. No, no creo. No sé dónde me escribió. Es en los comentarios, creo que alguien preguntó si podía usarlo en Ubuntu, si estaba lindo. Quizás acá no. Uh, pero bueno, había algún había chico que escribió que, que en el caso de él no le funcionaba por el sistema operativo. No es el sistema operativo, es el chip. Apple ha creado su propio chip, se llama M1 y eh, es una cosa distinta a, lo, a, lo, a los, digamos, aquellos hechos por Intel y ARM y por tanto el software eh, han tenido que cambiar para adaptarse. En el caso de VirtualBox, VirtualBox creo que no tiene aún una versión de su software, o mejor dicho, Oracle no tiene una versión de VirtualBox que funcione en M1. Eh, la otra solución, que sí sé que eh, hay una versión para M1, es con VMware. Eh, ¿Cómo se escribe? Se me olvidó. Se me olvidó. Ah. Alberto, creo que era en los comentarios del video. Creo que es VMware. Sí, creo que sí. Gracias. Ojalá. Que lo digo y no. Entonces, VMware tiene, creo, un. Eh, por cierto, se llaman así: Hyper Advisor. Una palabra horrorosa, pero por lo menos es única. Eh, entonces me parece que ustedes pueden tener Hypervisor de VMware y se puede descargar e instalar la, la OVA con él. No lo he intentado en una Mac M1, pero en principio debería funcionar. Entonces, de hecho, ya, si llego encuentro el comentario que ahora no sé dónde está, finalmente el archivo... Creo que fue un comentario dentro de los links de la máquina, ¿verdad? Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí. Ocho comentarios. Sí, entonces Alberto, no sé si estás conectado, entonces voy a poner... Al, creo que es este. Puedes intentar usar VMware y el link para descargar. Pero sí, ya esto es un asunto de que VirtualBox creo que aún no ha hecho eh, una versión para M1. Si yo me vengo al website, no sé si haya pasado algo de los últimos 15 días, pero no creo. O es... Eh, me sale una descarga genérica que significa que lo más seguro es que no. Porque aquí a este punto él debería tener dos versiones, al menos. Eh... Ninguna mención a M1. No. Entonces sí, ese es otro caso que no, que no... De hecho, Docker, que es el que maneja los containers, hasta hace poco también tiene una versión. Por fin tiene una versión, pero al principio, al menos por los primeros 3-4 meses de este año, no, no había tampoco cómo instalar Docker dentro de M1. Eh, uy, wow, ahora que es. ¿Alguno más tuvo problemas con la máquina virtual o oh, la tiene ya ahí? Me dice, mira, ya está allí para que me digas qué vamos a hacer. Buenas tardes. Yo, yo tuve problemas. Voy a tratar de subirle ahorita la, la captura. Pero es durante la, durante la instalación. Él, él comienza ah. a instalar, pero luego me tira un, un error. Hay dos cosas distintas. Disculpa que, que sea un poquito fastidioso con el lenguaje, pero lo que tú tienes que instalar es VirtualBox y después sí, tienes que importar la, eh, la máquina virtual. ¿Es en la primera o en la segunda? En la primera, en la VirtualBox. Ah, entonces, digamos, no es la máquina virtual, es VirtualBox que, que tienes que instalar. ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Eh... Sí, exacto. El, eh, en ese momento, cuando ya estoy en el wizard, ya en el, en el último paso, eh, se, se interrumpe y, y me tira un error mm. y me dice que mi sistema no ha sido modificado y que lo intente instalar luego. Ya mm -hmm. lo he hecho como seis veces, pero no he tenido éxito. Mm. Y entré a la página de ellos y seguí todo lo que me pedían ahí, deshabilitar el, el firewall y reiniciar la computadora, pero sigo con el mismo problema. Sí logré descargar otro, el, el MDWare Workstation, uh -huh. y ese me trabajo bien. Bueno, si lo puedes meter en VMware, es exactamente lo mismo. Eso es eso lo que yo no lo he probado, entonces hace mucho tiempo, y no te puedo decir si funciona o no, pero si te funciona, genial. Okay. Bueno, gracias. Este, disculpen que había cosas en el chat Pero no Como estoy compartiendo la pantalla completa A veces no ¿Para qué abrí el chat? Ah, para que por favor aquellos que sí les funcione es sencillamente escribieran A mí sí, o bien O plus one Algo que me dé Que me dé una estadística rápido me digan así, bien Yo sé que hay Ah, sí. Bueno, aquí, por ejemplo, Elis hace un comentario muy pertinente. Dice que en mi caso solo tuve que instalar la extensión el extension pack de la VirtualBox para ejecutar. Pero, y supongo, Elis, si, si me equivoco, esa, ese requerimiento te lo mostró cuando trataste de correrla por primera vez. O sea, no fue algo que adivinaste antes de instalarla. Sí, a mí también. Perfecto. perfecto. Yo no Perfecto. Eso es, digamos, es parte del, del obviamente, del, del Lo que quiero decir es que a veces ustedes tienen esas cosas dentro de la máquina y a veces no. Entonces, si no las tiene, a te lo va a mencionar. Entonces, confío en que esa parte del sistema funcione. Y gracias que me lo confirmaron. Yo tuve inconvenientes, pero con el, la descarga del Atlas... Uh -huh. O sea, la máquina virtual no hubo problema en instalarla. Ah, pero, ya, la... Disculpa que ¿sí? te interrumpa, pero es sí. es instalar VirtualBox e instalar la máquina virtual. Entonces, instalaste VirtualBox sin problema. Sí. Ok. Entonces, descargando la máquina virtual. Sí, descargando, no, nunca completó la descarga. Okay. Eh, quedaba a la mitad y se interrumpía. Entonces, vi que al final de toda la instrucción de la página que mandó daba acceso de otra manera. O sea, uh -huh. el, aparece una forma de instalar el Ubuntu de forma manual prácticamente. Ah, pero eh, sí, pero esa no... Sí. Esa no era la conveniente. O sea, digamos, esa está allí porque se lo pusieron mis estudiantes y lo dejé, pero no es la idea que ustedes... La idea es que siguieran los videos, básicamente, digamos así. Correcto, porque instalar sí, Ubuntu porque. significa instalar todo lo que está en la máquina virtual y ahí es cuando, digamos, se sale del, del, del, del, del curso porque nos va a tardar todo el curso, sí. nada más hacer eso. Sí, entonces no, y a la hora de instalarlo, pues no, se queda pero lado, otra... no avanza en la... Pero entonces será un problema de qué, de la conexión de internet o algo así. ¿Para que no pues se... creo que es una combinación de internet y tal vez de la máquina. ¿De qué máquina, disculpa? ¿De la computadora tuya? De mi máquina, sí, mm. correcto. En Porque, ese caso, eh, ¿Qué tienes instalado como sistema operativo? Disculpa, Windows también. Sí, Windows 10. Uh -huh. eh, otra cosa que yo les podría dar es otro, es otro link desde donde descargarlo. Ah, bien. O sea, digamos, yo tengo más de un, ¿cómo se dice en inglés, más de un mirror. Eh, Siempre me, me toma unos segundos pensar dónde están estas cosas, pero. Eh, si no lo encuentro ahora, lo pego en el, en el. en el Classroom más tarde. Entonces puede ser que. vamos a intentar con otro, con otro link distinto a este. ¿Ok? Es okay. lo que podríamos hacer y ver si, si te funciona. Gracias. No, de nada. Eh, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mientras recuerdo eso antes de que se mueva. O algún otro comentario, algo que te, les haya sucedido. Eh. Yo cuando corrí la máquina virtual, Arturo, no. eh, quise hacer lo que usted hizo en el video, pero no sé si lo hice bien. Porque yo puedo abrir Mozilla Firefox en, en emulación. En Jupyter. Que... Es que quise... Abrir el Jupyter con la virtual machine, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, cuando lo hago dentro de la virtual machine, eh, pongo la clave root, eh, hablo Mozilla Firefox, después localhost después introduzco root otra vez como login y me habla Jupyter y me funciona bien, sucede es una maravilla. Pero yo observé que en el video usted abre su navegador. Y hace lo mismo, pone local 2.88 y hace que el notebook de Jupyter corra. ¿no? Y bueno, yo quise hacer lo mismo, pero yo sí no pude. Creo yo por los requerimientos de mi computadora, porque sí consume bastante memoria la virtualización. O sea que sí sentí que, que la computadora le costó mucho hacerlo fuera de la virtual machine. Entonces yo podría hacerlo siempre dentro de la virtual machine, no necesito abrir Jupyter fuera. Eh, entiendo lo que dices, pero es contraintuitivo. O sea, no, no te creas, pero debería ser al contrario. Eh, Tú usas más recursos cuando te metes en la máquina virtual. Porque la, la ves, ¿sí? Cuando estoy tratando aquí de cargar el video, eh, aunque estos videos también los tengo... Oh, eh, tienes todo lo que has explicado está perfecto digamos entendí todo y te creo pero en teoría y, y de ahí la razón por la que ahora yo abro la máquina virtual desde afuera es porque estamos usando la máquina virtual como un mini servidor sí para, mini, ah, para nosotros mismos pero estamos conectando desde la máquina real digamos así la física porque si tú te metes dentro de Ubuntu, como tú me acabas de hacer, abres Student, creo que se llama el usuario, metes Root y vas adentro y abres Firefox dentro de la máquina, sí, dentro de Firefox, dentro del cuadrito, eh, dentro de Ubuntu, perdón, allí estás gastando más recursos de que si sencillamente te conectas a través de la, de la, del browser externo. Yo lo que sugeriría es que lo intentes otra vez, que trates quizás de, de, de cerrar algunas aplicaciones extra en, apaga la máquina virtual, obviamente, enciéndela de nuevo y déjala ahí, minimízala y abre localhost en tu Firefox bueno, o Chrome, por ejemplo, eh, en la máquina real. Pero lo, okay. que, lo que me estás diciendo, de hecho es contraintuitivo porque debería ser al contrario, porque antes lo hacíamos así como tú lo estás describiendo, pero entonces a los estudiantes se les congelaba la computadora. Te estoy hablando hace cinco años y, y las computadoras de ellos pues eran aún más modestas. Eh, y era un trauma para muchos de ellos entrar a la máquina virtual entonces ahora el, el desarrollo el, digamos el, la mejor ha sido que lo usen como servidor que no okay. que se metan dentro de bueno, entonces, no yo, yo pensé que tal vez cambiando los ajustes quitando la memoria también y la lo más memoria disponible sí, sí, al sí, sistema sí, sí, para que, que eso sí. es lo que pensaba hacer no he probado pero si sí le quería hacer ese comentario que no lo si sí, aquí sí tranquilo o sea yo le puse escalado, los gráficos sí se los bajé para que no le puse con la configuración de entrada que tiene, le, le puse los gráficos escalados y también la memoria, le di memoria para que corriera tranquilo, pero ya, ya me imagino que al momento de correr, tal vez eh, el Python pueda que tenga problemas, entonces voy a hacer lo contrario, le voy a quitar memoria, voy a dar más al sistema. Voy a minimizar eso y voy a... a intentar me, que... me avisa, sí, sí. Este... Estoy buscando ese mismo video. Eh... También está en el... y... y sí, y meterse dentro de la máquina virtual toma más, o sea, hacer esto toma más memoria. Pero la idea es que te lo hagan desde afuera. Eh... Pero otro, disculpa que estoy buscando el video, porque aquí es donde quiero yo... Ta, ta, ta, ta, ta. Ustedes pueden... Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Por dónde será? Disculpen. Aquí, por ejemplo, si ustedes llegan a este punto, uno puede darle settings acá, y ustedes pueden hacer lo que acaba de escribir. Disculpa, se me fue tu nombre. Él, no. No lo leí. Hermano. Herman, es con M, ok. Eh, lo que dice Herman, que es cambiar los requerimientos, eso se puede hacer on the fly, ¿qué quiero decir? Te apagan la máquina virtual, lo que, literal, lo que realmente no es on the fly, perdón. Lo que quiere hacer es que lo pueden hacer incluso después, no está fijo en la máquina virtual. Ustedes pueden apagar la máquina virtual, ir a Settings y en Settings pueden, hay como una barra que les permite a usted aumentar o disminuir, en este caso, los requerimientos de RAM. Sería la, la, la, una de las, las cosas que podrían hacer. No recuerdo ahorita cuánto tiene. Quizás tiene tres o algo así. Le pueden poner dos. Y de todas maneras va a funcionar fantásticamente. No hay ningún problema. Eh, y probar de nuevo. Pero es, es acá. Pero existo, tiene, eh, igual no se los va a dejar hacer si la tienen encendida. No, no, no se puede hacer cuando está encendida. Tengo una pregunta sobre el kernel, el kernel que usa de Jupyter Notebook. Uh -huh. eh, porque cuando uno tiene la conda instalado y abre la interfaz. Um, por ejemplo, cuando estuve en un curso de Machine Learning, la, la persona que nos dio el curso nos compartió su kernel. Y lo pusimos ahí de, eh, como como otra, al, al que ya tenemos otro para poder correr los programas que ya nos dio. Uh -huh. No sé si esa opción está disponible. Con, con... Pero no, no sí. entiendo, ¿cómo les dio el kernel? Por eh, las, la, las librerías, creo que son todas las. Todo lo que ella ocupaba para correr los programas en, en Python, con Jupyter. Pero vuelvo al tema, tú me hablaste de la palabra kernel. Tú tenías un kernel distinto a Python. Bueno, que, eh, que, creo es, que me expliqué mal, disculpe. O sea, lo que quise decir es: cuando usted haga Anaconda uh -huh. y antes de correr Jupyter, usted tiene la opción de poner como configurar la biblioteca. Oh, ok, así. ok, ok. Ya te estoy a, Ella nos compartió la copia de su biblioteca sin okay. tener nosotros que descargarla. No sé si esa opción está disponible. Bueno, en este con caso, ustedes usted están instalando eh, Jupyter y le están colocando esto. Entonces creo que respondiendo a tu pregunta, la respuesta corta sería no, en ese, en ese mismo modo en que se hizo. ¿sí? Se pueden no. instalar otros kernels. pero la pregunta es, ¿tú tenías otro kernel o tenías Python de kernel más otras cosas? Exactamente, sí. Entonces, esa, entonces si este es el caso, sí puedes, sin ningún problema, ¿sí? este, meter lo que tú quieras. Lo que es complicado, no tanto, pero no es trivial, es hacer o meter un nuevo kernel. ¿Qué estoy hablando yo de kernel? Y bueno, eso lo vamos a ver con más calma más adelante, pero sí, ¿dónde está Vamos a ver si esto todavía lo tengo aquí, creo que esto murió. Esto que está aquí, no sé si esta es la, la interfaz de Jupyter, ¿sí? Cuando yo me vengo acá, dice new, por ejemplo, esto que aparece aquí debajo de la palabra notebook son los distintos ah. kernels. Y la manera más fácil de verla es, los distintos lenguajes de programación en los que yo puedo escribir el notebook. No es totalmente okay. cierta esa respuesta, pero va por ahí. ¿Okay? Entonces, en la máquina virtual que ustedes tienen, de hecho tienen tres kernels, si no recuerdo mal. Uno es eh, Python, otro es otro que se llama eh, root uh, más más o algo así. Esto que está aquí. Si ustedes abren un notebook, es esto que está acá. ¿Okay? Entonces, si tú tenías como kernel Python, de ahí tú puedes instalar todo lo que tú quieras. ¿sí? No hay ningún problema. Esa es otra de las cosas por las que la máquina virtual es, eh, es, digamos, no es la única manera, pero es una buena opción. Porque en este caso tú eres root. Tú eres tu superusuario. Y puedes meter cosas cuantas quieras. Pues, sin, sin, sin miedo a dañar tu máquina, por ejemplo. ¿no? Entonces, volviendo a lo que yo les estaba mostrando, hay, hay este Python. Pero en la máquina virtual tiene más kernel. Okay. que permite correr otros lenguajes de programación. Lo que suele pasar... Vamos a ver si por aquí... Esto todavía está vivo. No, esto ya, esto ya murió. Eh, voy a mostrarle un, un notebook distinto, por ejemplo. Entonces, en este caso, eh, vamos a ir a unos notebooks que están escritos en Python. ¿Sí? Estos son de, de física alta de energía. Pero aquí en este caso, déjenme mostrarles esto. Hay una celda acá, de hecho todos estos ejercicios tienen una celda muy parecida, en la que tú puedes, al principio de todo, instalar cosas que necesites. O sea, una manera es que ustedes lo instalen en la máquina, así como tú me estás describiendo más o menos, que cuando tú tienes Anaconda y le vas instalando Anaconda, tú puedes decirle, mira, además tráete maplot o numpy o tensorflow o bla bla y hay una serie de requerimientos o de requirements o un archivo incluso que se llama así de requirements en donde tú tienes esto escrito otra forma que suele pasar que suele ser más común es que eh, cuando tú no estás usando tu computadora sino que estás usando cloud computing por ejemplo eh, igual tú puedes que necesites otras cosas entonces en este en este ejemplo uno puede desde el mismísimo notebook instalar Cosas como NumPy, Panda, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí en adelante trabajar con ellas, pues. Pero insisto, la, el, le parece que aquí la, la jerga es, eh, y son medio insistentes en ello, es importante, porque insisto, si el kernel de eh, Python, cualquier otra cosa que tú te quieras traer del mundo externo, lo puedes hacer. Solo hay que buscar el nombre lo que... Es. Entonces, se puede instalar a través de, del notebook mismo, o se puede instalar yendo a la terminal y haciéndolo en modo terminal, o, o, o dentro de la máquina virtual. O sea, digamos, hay muchas maneras de, de, de hacerlo. Ok, gracias, No, de nada. Una de las cosas, insisto, aquí, por ejemplo, este notebook también tiene esa filosofía de reproducibilidad, porque aquí lo que hizo Merán que es estudiante que trabaja conmigo, creó estos notebooks, es, mira, nosotros sabemos que la gran mayoría de los que vayan a tener Jupyter tienen el kernel de Python. ¿sí? Los otros kernels suelen ser cosas más exóticas o más específicas. ¿okay? Pero Python es el genérico, es el que viene por defecto en Jupyter, de hecho. ¿no? Es el único que viene por defecto en Jupyter. Entonces, él se asegura de que el bu va a correr, ¿sí? de que las cosas que están aquí codificadas van a correr, haciendo que el usuario en su primera celda ejecutable, tenga de hecho la oportunidad de instalar esas librerías. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando el usuario ejecute esta celda, pueden pasar dos cosas. O, o dos cosas del lado positivo. Una es que ya las tenga, entonces esa máquina virtual en la que está corriendo, o esa computadora en la que está corriendo con Anaconda, o etcétera, donde sea que esté corriendo ese notebook, puede ser que ya tenga matplotlib Entonces lo que te va a aparecer aquí es un mensaje que diga, requerimiento satisfecho es, sí, satisfecho requerimiento satisfecho ta, ta, ta. imprime que lo que tú estás tala, es, intentando instalar ya está, no hay ningún problema sigue hacia abajo si no es el caso es decir, si una de ellas o todas ellas hacen falta, las va a instalar ok y hay una parte aquí muy importante pero supremamente importante y creo que con esto terminamos por hoy para que no, pero de verdad que es no puedo exagerarla, es este minus, minus user Insisto, en la vida real muchas veces ustedes van a usar computadoras que no son las de ustedes. Es decir, ustedes no son superusuarios. Es decir, ustedes no tienen permiso de instalar nada en la computadora, sino de usarla, de ser una facility. En este caso, este minus, minus user lo que permite es que dentro de tu ambiente, dentro de tu usuario, en esa máquina, tú puedas hacer estas instalaciones. Entonces, este mapload, este uproot, este pandas, este numpy, se van a instalar localmente solo para ti. Si ustedes eliminan o si ustedes no tienen este user, lo más seguro es que le genere un error porque ya eh, ustedes no tienen eh, permiso para hacerlo. Entonces, esto es una manera, insisto, súper, súper útil de, a, de darle al usuario no solamente el notebook, sino las librerías necesarias para que lo, lo reproduzca. Si el usuario ya las tiene, insisto, esto no va a generar más que un mensaje diciendo que ya la tiene. Y si no, la va a instalar. Pero como muchos de los usuarios usan estos notebooks en máquinas que no son las de ellos, en estos casos estudiantes en universidades o investigadores en, o gente que está aprendiendo esto en máquinas que no son las de ellos, este minus minus user permite instalar e solamente para ese usuario. <coughs> Eh, sí, bueno, insisto esto, esto es de importancia capital Como se suele decir Para que lo tengan en cuenta eh, No sé si alguien más escribió en el chat Si les había ido bien o no eh, No entendí la pregunta Muchachos, cuando me escriban, escriban el chat completo Porque sin, no solamente a mí eh, Walter, en el caso de tener Mint, eh, Mint supongo que es un sistema operativo de Linux, debemos descargar ambos recursos, ¿cuáles ambos? No, no, no, mi pregunta era por porque pues, yo estoy con una, con una distribución sí, de Linux, entonces uh -huh. para preguntarle si era necesario el, el instalarlo, porque yo estaba revisando ahorita Jupyter, y estaba viendo revisando porque hace poco hice la partición, entonces, no sé si, si con respecto a, a los datos, porque mire que en Atlas hay una carpeta que tiene, que tiene documentación. Yo acabo de descargarla, digamos, aquí en Linux. Pero, ¿qué documentos son los que voy a importar o tener ahí en, en cuenta? Entonces, una, una, vez una vez más. Si ustedes se van aquí a lo de la máquina virtual, creo que lo dice vagamente, espero que sí lo haya escrito. Entonces, esta máquina virtual tiene root. Tiene Jupyter con Bash... Python 2, Python 3 y root kernel. Y tiene algunas cosas extra. Esto es lo que yo más o menos pienso que podemos usar. De hecho, para lo que estamos haciendo, nos vamos a quedar solamente con el kernel de Python 3 y quizás con el de Bash. Pero Python 3 ya basta. Si tú te haces con esto tú mismo, chévere. Genial. Perfecto. Yo lo que insisto es que yo les estoy dando la máquina virtual para yo saber que ustedes se aseguran de tener eso. Si tú lo quieres hacer por tu cuenta está bien, pero no te voy a poder ayudar en caso de que te haga algo no te sirva. En la, en la, pero de resto, si ustedes ya tienen Linux y quieren hacerlo por ustedes mismos, es bienvenido. No sé si me doy. Sí, okay. o sea, entonces claro. la recomendación ¿qué sería? Sería uh, por cuestiones de la, de la clase o de la actividad, hacerlo en Windows para poder montar toda la... O sea, lo de VirtualBox, sí. Supongo que no existirá VirtualBox para Mint. O, o puede que lo esté allí, pero no debe ser. Sí, sí hay. Entonces, como te digo, la idea es que ustedes tengan la máquina virtual para tener estas herramientas. Si tú dices, bueno, yo tengo ya esto, me las voy a hacer con ellas por mi propia cuenta, no hay ningún problema, pero yo no sabré qué tienes y qué no tienes. Es lo único que quiero decir. Entonces, si algo no te funciona, porque te falta un kernel, pues tendrás que ponerlo también, tendrás que ir poniendo y tendrás que ir poniendo. Es, lo, es la única cosa que, que, que puede que te pase, digamos así. Pero por mí no hay ninguna diferencia. Okay. es Solo que para mí es más fácil, obviamente, darles este recurso que, que pedirles que instalen unas cosas. Eh, y nada, eso. Sí, esto que está aquí, lo hicimos los chicos. Hace tiempo ya. Muchachos, ¿alguna otra pregunta o nos despedimos por hoy? Creo que hablé bastante, wow. Ya después empezamos a jugar con, con un par de notebooks y, y... Trata de estandarizar, no entendí Lorenzo. No, solo decía que al, al estar dando una máquina virtual con una versión de un sistema operativo donde vienen ciertas herramientas que son las que se van a utilizar, entonces es como poner una base para que de ahí no nadie diga no, no me funciona tal cosa y esto, lo otro, es como estandarizar al grupo. Pues, es, esta esa es la filosofía, del... exacto. <risa> <risa> okay. Esa es la filosofía, tienes toda la razón. O sea, la idea es ponerlos a todos en la misma base ¿sí? y de ahí sí, pues, sí. seguir haciendo cosas. Eh... Y que, insisto, es más parte del curso que otra cosa, porque yo no, no creo que les pueda enseñar Python mejor que nadie que ya hayan visto. No vamos a aprender a Machine Learning mejor que cualquier curso que van a conseguir. Lo que me interesa es que tengan esa visión holística de eh, cómo hago yo para hacer que mis cosas sean reproducibles. Y tener Git, tener estas cosas. Ya después ustedes embarcan en las cosas más difíciles que serían. Pero ya con estas herramientas, puestas, entonces, eso, estandarizar. Máquina virtual es una opción que, insisto, me funciona a mí bastante bien. Eh, si nos da tiempo les mostro, nos mostramos un par de Docker. Si algunos de ustedes ya saben, pues bueno, genial. Que también es una manera de hacer lo que vienen acá de decir, de estandarizar. Eh, que, que la manera en que yo lo digo es eso, de, de hacer portable, hacer reproducible lo que estamos haciendo. Entonces, cuando alguien se instala la máquina virtual satisfactoriamente, yo sé que tiene ella, yo sé que tiene él, uno a uno, porque nosotros tenemos exactamente las mismas cosas. Entonces, básicamente, como estar uno al lado del otro. Ese es básicamente la, la, la, la, el fundamento de todo esto. Eh, muchachos, ¿algún otro comentario? ¿Algo que quieran mencionar antes de irnos? No sé si hay alguien más ha escrito algo por aquí, mientras tanto. Y si no, nada. Les estaré viendo el siguiente video y nos vemos el otro sábado. Bueno, perfecto. Pues te quedamos. Listo. Feliz tarde, Arturo. Vemos. Muchachos, gracias. muchas gracias por la paciencia y el, el tiempo. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Nos vemos, Arturo. Gracias. Gracias. Bueno, Pasadas.